Hola, buenas tardes. Siento que el vídeo sea en vertical, no soy especialista en este tipo de cosas. Eh, simplemente lo hago para los pocos seguidores que tengo, lo cual no es un tema que me interese mucho. Recordaros una futura conferencia que va a haber el próximo 6 de julio de este mismo año con a las 7 horas de la tarde en España, 2 horas de la tarde en Argentina y a las 12 del mediodía en Colombia serán llevadas tanto por Pablo Victoria como por Patricio Longs. Y, el y la temática son las mentiras en las independencias americanas. Si crees, si hasta tanto de izquierdas, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, feo, guapo, rubio, lo que seas, si eres español o si eres latinoamericano, bueno, aquí no vamos a entrar en el tema francés en México, si eres hispanoamericano. Y crees conocer nuestra historia un poquito, te invito a ella porque probablemente estés bastante equivocado debido a, nuestra, a la propia leyenda negra nuestra que otros han creado y que hasta nosotros mismos nos hemos creído. Dejaré abajo el link tanto de la conferencia como de algún vídeo interesante, bien de Pablo, bien de Patricio. Pues creo que esto es todo y siento si no lo hago bien porque bueno... Esto no es lo mío.